Muy bien, seguimos adelante esta segunda mañana, son las 11.55 minutos, tenemos la posibilidad de dialogar con el ministro de producción de Santa Fe, Daniel Costamaña, a quien desde ya le agradecemos la, la gentileza por estos minutos. Daniel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, escuchamos perfecto. Bien. Bueno, el, el disparador de esta charla tiene que ver con este acuerdo que, que se concretó con Brasil días atrás, la posibilidad de ampliar el, los mercados de exportación de la producción santafesina. Eh, queremos conocer un poco más en detalle esta, esta cuestión. Mira, primero contarte que Brasil es un socio estratégico para la provincia de Santa Fe. Eh, tenemos eh, 170 empresas santafecinas que están exportando al país vecino y en ese, en ese entramado empresario tenemos empresas de, los distintos, de distintos rubros, alimenticios, autopartistas. Eh, Empresas este, vinculadas a, a procesos tecnológicos, a, a lo que es la maquinaria agrícola. Y de hecho, eh, muchas de estas empresas están eh, con un pie ya en Brasil. Uh -huh. y, y el hecho de poder, incluso con, con proyectos de desarrollo. Por lo tanto, eh, en, esta, en esta articulación que se tiene con la Embajada Argentina en, en Brasil, la presencia de... de el embajador, sin lugar a dudas, este eh, suscitó gran este interés de parte de, de los empresarios este, con los problemas, con las dificultades que hoy se está teniendo en cuanto a, a tener las divisas necesarias como para importar sí. componentes este, en la generación de bienes de capital, eh, como así también en, en este comercio este, realmente muy activo que hoy tiene este, nuestra provincia con, con, con Brasil. Por lo tanto... Eh, tenemos misiones, misiones que, bueno, en este momento está transcurriendo una que tiene que ver con el supermercadismo, finalizó este, el día de ayer. Este, hay también este, eh, eh, misiones y ferias que tienen que ver con, con equipamiento médico, que tienen que ver con distintos multirubros, digamos. Por lo tanto, hay, hay, hay una actividad continua, ¿no? una actividad continua y hoy, de alguna manera, fortalecida este, con este cambio de de gobierno este, en Brasil y además con, con una apertura este, importante y tratando siempre de, de tener o de ir mejorando poco a poco la balanza comercial, que de hecho, sí. este, si bien sigue siendo negativa, también es negativa que antes. ¿no? Pero bueno, realmente es un socio estratégico muchos aspectos, en las harinas, en las carnes, eh, eh, en, en, en, en todo, te diría, el rubro alimentario, este, sin lugar a dudas, este, en el caso de los lácteos, este, es un mercado muy importante para la provincia de Santa Fe. Uno de los datos interesantes es que Brasil pasó de ser el quinto destino de exportaciones al segundo, ¿no? Esto, ¿Cuál fue la política que se aplicó para dar este, este salto? No, lo importante es que eh, está de luego de India como el segundo mercado y, este, y el crecimiento que tuvieron las manufacturas de origen industrial realmente marcaron esto. O sea, hoy... Muchas pymes, muchas empresas de nuestra provincia, como te decía, son 170, están exportando productos terminados, eh, no solo commodities, no solo manufacturas de origen agropecuarios este, o, o, o, u otros derivados de los cereales o oleaginosas, sino que ya se están exportando este, productos terminados y con alto valor agregado. Por lo tanto, lo pone nuevamente en el centro de la escena de nuestras exportaciones. Uh -huh. Bueno, y, y seguramente también en este año en particular, con lo que ha pasado con la sequía y con la caída que va a haber también, o que ya hubo en la producción y que va a haber en las exportaciones, eh, diversificar justamente esta cuestión va a ser fundamental, digo, ¿no? Para, justamente pensando en la, no, en la, en la, sí. la balanza comercial esta que, que mencionaba. Sin lugar a dudas, eh, nosotros hoy tenemos, este, además existen... Eh, externalidades o cuestiones que tienen que ver con el costo, con el incremento en los costos de los fletes internacionales, con el incremento de los costos de la logística portuaria, con las distancias a los mercados de Asia, como así también de Europa, hace que eh, hoy por hoy sea conveniente para ambos países, o sea, todo lo que podamos intensificar, en, tanto en IMPO como en EXPO, este, tener una, una, un, un creciente mercado. Este, eh, o intercambio realmente este, va a mejorar la ecuación económica de todas las empresas porque tenemos una distancia este, mucho más corta, porque tenemos este, ya una gimnasia y una facilidad este, realmente importante este, que lo hace un mercado altamente conveniente. ¿Somos competitivos hoy ante el mundo a la hora de, de pensar en, en exportar? Mira, somos competitivos en, en muchas cosas. Eh, somos competitivos fundamentalmente porque se ha incorporado muchísima tecnología en, en los productos. Este, Santa Fe hoy tiene incorporación de procesos tecnológicos que antes se, se importaban y hoy se producen en la provincia, lo que hace que muchas de nuestras empresas puedan competir con empresas globales en más de 130 mercados. Nosotros hoy eh, la provincia... Este, está, está creciendo no solo en, en mercados tradicionales sino en nichos de mercados que parecían impensados y que hoy este, por estos procesos tecnológicos por, por el incremento en la calidad por el mejoramiento en todo lo que tiene que ver los distintos procesos productivos que tenemos este, realmente nos permite competir de igual igual con empresas este, globales por decirlo de algún modo y nos y nos genera mayor competitividad ahora bien creo que hay cuestiones a, a mejorar a resolver eh, que tienen que ver con, con, con resortes nacionales de políticas macroeconómicas, de políticas impositivas de, de temas vinculados a las, a, las, a las retenciones. vos dijiste lo recién lo de la sequía lo de la sequía sí. claramente nos obliga obliga al gobierno nacional a repensar la política impositiva para un sector que es altamente competitivo pero que hoy este, tiene no tiene no, no hay producto o sea realmente la cosecha ha sido muy mala este, las pérdidas son cuantiosas y hoy el, eh, una de las principales columnas del país, que es el campo, está desfinanciado. Entonces, eh, acá no hay que dudar, acá hay que acompañar, hay que acompañar a, al sector que más este, actividad genera en el país. Por lo tanto, este, todas estos, eh, esta, estas contradicciones, todas estas peleas, todas estas, eh, estas cuestiones que se dan hoy desde el punto de vista de la política nacional realmente ayudan muy poco a, al problema que hoy vive la gente, tiene la gente, tienen los trabajadores, tienen los empresarios, lamentablemente estamos viviendo un momento muy, este, muy, muy feo este, y, y que de alguna manera repercute sobre, sobre lo que a nosotros realmente nos importa y que a veces se conoce muy poco, que es el trabajo, que es la producción, que es la generación de empleo, que realmente son las cuestiones importantes eh, por las cuales día a día este, estamos... Este, dando la pelea para que todos los jóvenes puedan poder puedan tener la posibilidad de consolidar sus sueños y sus proyectos dentro del lugar donde viven, donde nacieron, donde tienen sus familiares. Y de esa manera evitar este, las migraciones internas, uh -huh. porque realmente es ahí donde empieza el problema. ¿no? Más allá digo de la implementación de lo que se denominó dólar soja, que... Para algunos sectores aparentemente fue beneficioso, para otros parece que no tanto. Digo, pero ¿está en debate dentro del gobierno nacional esto que mencionabas, esto de, de modificar la situación tributaria impositiva en, en este contexto de emergencia? La verdad que no sé si está en debate, tampoco sé si está en agenda, tampoco sé si realmente se conoce a fondo cuál es la problemática que tiene el sector productivo en, en, a nivel nacional y fundamentalmente el campo ante este fenómeno climático que marca a la cosecha 22-23 como una de las peores en los últimos 30 años. Entonces, sí. eh, lamentablemente el abordaje o la mirada que se tiene hacia hacia el campo es, es sesgada, es sesgada porque se piensa como generador de divisas, pero se, se, no se está interpretando, no se está o si se conoce se, se, se omite el hecho del esfuerzo que eso implica, de las inversiones que se han hecho, del cuidado de los recursos, del cuidado de los productores, porque realmente yo creo que acá el gran desafío hoy es que tanto las grandes empresas que hoy este, tenemos en el país, que muchas de ellas son empresas multinacionales, este, yo creo que más que ayudar al país es que ayudar al productor, porque hoy el productor está desfinanciado, y de esa manera ayudar al país, o sea, darle la posibilidad que recompongan su capital de trabajo, darle la posibilidad de que vuelvan a sembrar, darle la posibilidad de que de alguna manera, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista este, financiero, puedan recomponer su situación ante, ante este evento climático y puedan encaminar las cosas como para poder volver a generar lo que el campo genera. Porque ahora nos estamos dando cuenta, para algunos que no conocen, toda la problemática de trae aparejada, que está vinculada al transporte, está vinculada al comercio, está vinculada a la construcción. O sea, este... El sector agroindustrial este, es uno de los más dinámicos este, eh, y, de, y de los más activos y de los que más empleo genera en la República Argentina. Además, este, realmente somos eficientes. Entonces, en un momento donde este sector tiene el motor averiado como lo tiene hoy, este, al pequeño y mediano productor que es el que más indefensión tiene, el que más vulnerable es o está, sin lugar a dudas es el que hay que acompañar. Nosotros ayer, en el remate del primer lote de soja, estuvimos sí. este, con las entidades de la, del, del campo, estuvimos con las bolsas, no solo de la provincia de Santa Fe, sino de Entre Ríos, de Córdoba, de la región centro y del Chaco también. Este, y justamente se hablaron estas cosas. Este, aquí este, el, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. O sea, la situación del país es compleja, sí, perfecto. Pero este, yo creo que hay prioridades. Y la prioridad que tiene que ver con el sector más dinámico de la economía argentina. Si esto no lo entendemos... Este, eh, eh, no, no podemos hacer magia o sea, esto hay que acomodarlo con el esfuerzo de todos, con, con la solidaridad con el esfuerzo y con la convicción de que estamos acompañando al sector que más produce en la República Argentina, entonces creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya porque ya tenemos la próxima siembra de fina porque luego viene el girasol, porque luego viene el maíz, porque luego viene la soja porque está la actividad tambera, porque está la actividad ganadera y porque además hay multiplicidad de economías regionales que dependen de las decisiones que se tomen, entonces creo que es bueno que se debata, pero es bueno que esto salga por arriba de las cuestiones ideológicas y políticas y le busquemos una solución a la gente, cosa que hoy no se está dando. Daniel, esta semana estamos asistiendo a lo que ha sido el aumento del dólar, el dólar blue, que muchos dicen, bueno, no, no, no, no impacta en la economía porque es el dólar informal, ilegal, ¿no? su compra. A esta hora estamos en 4.37, por ejemplo, actualizando la cotización. Digo, pero en términos reales, objetivos, ¿en qué cosas sí impacta este, esta disparada del dólar? Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que en, en algún momento de la cadena este, de, la, de la cadena productiva, sea cual sea, alguien está pagando el dólar al precio que realmente vale. O sea, 4.30, 4.40, lo sí. que sea. Porque mmm, lo que ha ocurrido en la Argentina es que las cosas aumentaron en dólares, porque claramente el dólar oficial no se lo tiene en cuenta al poner el precio a un... Te pongo un nombre de poner el glifosato. El glifosato valía dos dólares y medio, 3, hoy vale 6 o 7. Entonces, claramente el dólar que se toma es el dólar el dólar blue, eh, que vale el doble de lo que vale el dólar oficial. Sí. Esto no no esto eh, eh, hay que reconocerlo. No, no tenemos que ser este irónicos en decir que ha habido incremento en, do, en dólares. Lo que, lo que pasa es que se toma el dólar que realmente es, es el real, es el que... El, el que se está usando y es el que realmente, ante esta brecha cambiaria, el productor está pagando los insumos con este dólar y está vendiendo con el otro de 200 mangos, ¿me entendés? Claro. Entonces, difícilmente eh, podamos generar, eh, cuando vos me decís, si tenemos rentabilidad. La rentabilidad se está achicando, está desapareciendo y hay algo de rentabilidad cuando la cosecha es buena. Cuando la cosecha es mala, no solo que no hay rentabilidad, sino que generamos un pasivo y un endeudamiento que... Ya lo vivimos en otros, eh, en otros momentos. allá en el año 2000, el, el productor, con precios de los commodities bajos, me acuerdo de un trigo de 80, 90 dólares, el productor se empezó a endeudar y salir del, de, del endeudamiento costó muchísimo. O sea, hubo gente que perdió campos, hubo este, eh, productores que dejaron de serlo eh, y, y sobran lo, los casos. Yo creo que a ver, el gobierno nacional se preocupa por una medida que, si, permitimos un término que... Me, porque realmente nos duele mucho, que es perversa, te diría, que es lo del 5% de, del stock de, de, de granos, eh, que si tiene más del 5% del stock de granos, es, el, el, es la resolución 7720 del banco, del banco Central, si tiene más del 5% no puede tomar ningún crédito con tasa subsidiada, es una locura, eh, ¿por qué? Porque hoy ante una situación complejísima como la que tenemos, eh, que se haga este planteo, yo, yo me permito decir que es un planteo desde el punto de vista ideológico, porque además no tiene ningún, ninguna lógica de ningún tipo. El, el productor guarda su grano en determinados momentos para pagar sus arrendamientos, para tener una reserva. Estas, estas son empresas a cielo abierto. El campo sí. eh, depende fundamentalmente eh, de, de, del clima, además de un acompañamiento real de la política de, y, de, y de la tecnología y de hecho de las buenas prácticas que se puedan hacer de los procesos productivos. Pero hoy se, hoy se visualizan todos los errores que se han cometido en materia política para el sector europeo, que el Gobierno Nacional no lo termina de entender. O sea, el abordaje es equivocado, por eso estamos como estamos. Eh, porque si no estaríamos con problemas climáticos, pero estaríamos todos juntos viendo cómo ayudar al productor para que llegue a la, otra, a la otra orilla del río y pueda volver a sembrar. Vos me preguntás si está en agenda, no sé si está en agenda. Eh, puede estar en agenda porque el ministro de Economía va, viaja a, a, a Washington para, para, para ver de qué forma refinancian este, las obligaciones con, con el fondo, sí. pero por eso está en agenda desde el punto de vista de la generación de divisas, pero no sé si está en agenda el acompañamiento que vos tenés que tener hacia el que produce, hacia el que todos los días le mete el esfuerzo y las ganas de que este país sea distinto. Mm. Eh, yo creo que estamos siendo... Creo que la política le está debiendo al campo muchísimas explicaciones y fundamentalmente muchísimo acompañamiento. Mm. Nunca se concretó ese acercamiento quizás que, que se comprometió, ¿no? que se prometió desde el gobierno nacional al momento de asumir, ¿no? Acercamiento con... Pero... En, en absoluto, o sea, lo, lo, lo, que se, lo que se da son cuestiones este, de, son manotazos, lo del dólar soja son manotazos permanentes, manotazos que ayudan a un sector y perjudican al otro, por eso nosotros vimos con buenos ojos que se incorporan a las economías regionales, pero sin lugar a dudas, el productor porcino, el productor de pollos, el productor de huevos, el, el productor de leche, el productor de carne, de, de en se ve perjudicado porque los subproductos de la soja hacen... Que, que sus eh, costos directos aumenten en esto, todos estos sistemas productivos, que son justamente los que le dan valor agregado a los granos. Y hoy este, a ese sector se lo está perjudicando, porque se hace la más fácil, la más sencilla. Eh, le, le pongo un valor diferencial al, al, a la soja y de los sí. otros, bueno, arreglese como puedan. Claro. La, no es así. Eso es uh -huh. primero que es poco serio, segundo que le quita previsibilidad. A, a, al, al sector agroindustrial y agroalimentario. Y por otro lado, en vez de estimular al que transforma los cereales y los forrajes en alimentos, como son los casos que yo te mencionaba, este, se estimula la primarización eh, del campo. O sea, es, este, es justo al revés de lo que hay que hacer. Por eso creo que hay un error de abordaje, eh, hay un error de interpretación y fundamentalmente eh, estamos siendo poco serios. Y en algún momento este, estas cosas eh, a la larga se pagan, porque un productor que no tiene rentabilidad eh, difícilmente utilice la tecnología adecuada, difícilmente cuide los suelos, difícilmente piensa en invertir, y estamos yendo para atrás. Creo que... Eh, estoy muy, muy preocupado por esto, y, y realmente eh, creo que se está terminando el tiempo, creo que es hora de que realmente se tomen medidas a la altura de la gravedad que tiene el problema. Daniel Costamaña, muy claro en los conceptos, te agradezco por, por estos minutos. No, por favor, un gusto, gracias por llamar. Por favor, hasta la próxima. Así pasaba el Ministro de Producción, contundente, Daniel Costamaña, Ministro de Producción de Santa Fe, con su mirada sobre este momento